Por favor, Llámale a la policía, me están matando. <risa> bueno, lo intentamos. No. Nope. ¡Valió ¡Madre! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Hay con tu pinche madre! con con tu pinche madre! con tu pinche madre! ¡Hay tu pinche madre! con con tu pinche madre! ¡Hay con Target. A client. the putazos! En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. ¿Así de fácil? ¡No irás a ningún lado! Y tampoco, ¿eh? ¡Apúrale, amiguito! No, nope. cómo chingas, Kik, Toski jamás falla. Necesito ayuda. No. Nope. Oh. Tú no eres competencia para yo así. ¡Ya tu madre, cabrón! Todo terminó, señores. No tan rápido. Bueno, si tú lo dices. Tú qué ves, putito? ¡Nadie toca a mi pulpa! ¡Surprise, motherfucker! ¡What the fuck! <tose> ¡Te la rifaste, Fernando!